¿Hay algún hombre menor de 25 años acá? La mejor comida es la francesa. El clima en Medellín está muy lluvioso y malo. Son las 8 de la mañana y ya voy a trabajar. Ella está en Alemania mientras que él está en Bogotá. Ábreme la puerta, ábremela por favor. Costoso y caro son lo mismo. Lo mismo para ti, que tengas un buen día En este momento mi nivel de español es un A2 Yo me despierto a las 7 am, pero me levanto a las 8 am Yo me llamo Olga, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Yo he estado en San Andrés dos semanas y me gustó estuviste en México ya? ¿Qué hacías? Comía, jugaba, salía de fiesta. Ayer fui al supermercado. Compré salsa de tomate y carne de res. Doctor, me siento enferma. Ayer tuve fiebre. Casi todas las personas jóvenes utilizan Instagram. Cuando estaba en el colegio... Comía espagueti con salsa boloñesa. Me equivoqué en el ejercicio de matemáticas 265 más 34, no da 277. Juan Pablo viajó en bus a Cali para ver a su familia. María pidió ir en avión. Ella te escribió un mensaje por WhatsApp, pero lo dejaste en visto. Ellos dijeron la verdad, no han tomado el dinero sin permiso. Yo me despierto a las 7 am, pero ayer me levanté a las 8 am. Pondré a cocinar una trucha. Mañana asistiré al trabajo, pero el jueves no. Pasado mañana vamos a estar celebrando el cumpleaños de Paula. Por favor, ¿puedes encender la luz? No me gusta la oscuridad. Juan no irá a clase, pues se enfermó. Mejor tomará clases online. Preferiría que no toques el computador, pues se puede dañar. Cuando vayamos a la estación de bus, compraremos dos tiquetes. Ojalá no llueva hoy cuando sean las 8 de la noche. A esa hora iremos a cine. Es importante que devuelvas el dinero que te prestan. De lo contrario, no te prestarán más. Te recomiendo no llegar tarde a tu primera clase de contabilidad. En la cara tenemos dos ojos, dos cejas, pestañas, boca, una nariz y orejas. Él tuvo un problema, una calamidad doméstica. No puede contestar el celular.